Bien, vamos Este ejercicio de selectividad de dibujo técnico del País Vasco de julio de 2020 en el que nos piden eh, realizar eh, la pieza que viene croquizada y acotada en, en, en, este, en este dibujo. Eh, es un ejercicio de elementos eh, con relación de tangencia entre ellos, eh, con algún polígono y en el que la escala a la que nos piden realizar esto es una escala natural, así que podemos tomar las medidas directamente de este croquis. Como no aparecen unidades, eh, se entiende que son milímetros. Vale. Eh, aparte del croquis, nos dan esta intersección de dos ejes perpendiculares, en el punto O, que corresponde al, al centro de este hexágono que tenemos aquí, y debemos resolverlo mediante los diferentes casos de, de tangencias. Bien, eh, vamos a empezar con la circunferencia eh, central, esta que, cuyo centro es el punto O y su diámetro son 108 milímetros. Eso quiere decir que el radio son 54. Así que tomamos el compás, nos vamos al punto O y vamos a hacer una circunferencia. Voy a cambiar un segundo el color. Vamos a hacer una circunferencia de radio 54. Abrimos el compás hasta los 5,4 centímetros, 54 milímetros, y trazamos esa primera circunferencia exterior. Aprovecho que ya tengo el compás centrado en este punto para realizar eh, las otras circunferencias que tenemos eh, aquí. Eh, sería una circunferencia esta de aquí de diámetro 90, es decir, radio 45, así que mediante el compás abro a 4,5 centímetros y realizo la segunda circunferencia. Y tengo esta circunferencia interior también, que es la que me va a indicar eh, el, la posición del, eh, de, este, de este hexágono. Simplemente que de este hexágono lo único que me dan aquí es la altura del hexágono, la distancia entre los puntos medios de dos lados opuestos. Eh, así que no conozco realmente el radio de, de esta circunferencia. Eh, volveré a hacer este, este hexágono al final para no llenar demasiado desde un principio con, con líneas eh, que no están directamente relacionadas con las, las tangentes Vamos a situar también estas circunferencias de aquí, las circunferencias superiores. Eh, para ello utilizo esta cota, es decir, siguiendo el eje E desde el punto O, los centros de estas circunferencias de, diámetro 50 y diámetro 20, están situados a 98 milímetros desde el punto O. Así que, con el compás, abro a 98 milímetros, 9,8 centímetros, y hallo el centro de esas circunferencias. Eh, es verdad que he de completar este eje de aquí para poder saber exactamente cuál es el punto eh, que debo tomar como centro, ¿vale? puesto que, casualidad, en este momento el, el eje, eh, mediante esas líneas discontinuas que tiene, no sé exactamente dónde es el centro. Ahora sí, ¿vale? ya he hallado el centro de estas dos circunferencias. Bien, voy mediante el compás a hacer esas dos circunferencias. Una, voy a tomar ya el radio menor de ellos, eh, al ser el diámetro 25, el radio es 1,25 centímetros o 12,5 milímetros. Me sitúo en el centro, ahí, y dibujo esa primera circunferencia. Por otra parte he dibujado una segunda circunferencia de radio, en este caso 25, diámetro 50, así que abro el compás para trazar una circunferencia de 25 milímetros de radio. Ya la tengo en esa posición. Bien. Eh, ya podríamos incluso dibujar eh, algunas eh, de estas tangencias o empezar a, a trabajarlas. Antes de nada voy a hacer este eje perpendicular al, al eje puesto que me va a dar ya directamente este punto de tangencia eh, entre la circunferencia de radio 50 y esta línea vertical o paralela al, al eje e. Así que mediante escuadra y cartabón voy a trazar la paralela. Al eje, al, al eje horizontal o perpendicular al eje vertical si queréis y voy a llegar ya ese punto de tangencia con eh, la circunferencia de radio 50 y esta línea perpendicular eh, o paralela, perdón, al, al eje E bien, puedo dibujar ya incluso esa línea, aunque sea eh, su dirección me pongo en paralelo al eje alineo la escuadra con ese punto de ahí y en ese momento ya puedo trazar esa recta aunque es verdad que todavía no sé eh, dónde ha de acabar ¿vale? para ello he de encontrar una circunferencia de radio 35 que sea tangente a esa recta y a la vez tangente a esta circunferencia de radio 100, de diámetro 108 ¿De eh, bien, pues para eso aplico el caso de tangencia entre circunferencia tangente a recta y tangente a circunferencia sabiendo el radio. Eh, todos los centros de, radio, de circunferencias de radio 35 que sean tangentes a esta recta, esta de aquí, deberán estar en una paralela a la recta a distancia 35. Así que voy a trazar esa paralela. Para esto me voy a volver a alinear entre el centro ahí, con el centro y el punto de tangencia para poder trazar después esa paralela y sobre esa paralela voy a medir con el compás 35 milímetros. Tengo el compás, centro en el punto de tangencia. Acordaos que los puntos de tangencia, así como los centros de circunstancias tangentes, siempre, siempre, siempre hay que hallarlos. Abro el, el compás hasta 35 milímetros, 3,5 centímetros y marco el punto por el que ha de pasar esa paralela. Por otra parte, por ser tangente de radio 35 a esta circunferencia de diámetro 108, sé que el centro de esa circunferencia estará en otra circunferencia concéntrica, a la de diámetro 108, es decir, con el mismo centro, pero el radio 108 más 35. Así que directamente sobre este radio que tengo aquí, voy a añadir 35 que ya tenía tomados con el compás, voy a tener que dibujar mediante la escuadra y el cartabón también, alargar un poco más ese eje para saber exactamente dónde están esas distancias de 35 medidas sobre este radio. Bien, pues ahora con el compás, ya sé que el centro de esa circunferencia que busco ha de estar en una circunferencia concéntrica a la de diámetro 108, el mismo centro, por eso llevo la, la aguja al compás, la llevo al punto O y abro hasta esos 108 de diámetro 54 de radio más 35 bien, pues en esta circunferencia de la que solo voy a dibujar este arco debe estar el centro de la circunferencia de radio 35 por otra parte decíamos también que debía estar en una paralela a la recta esa recta paralela a E pero a 35 milímetros así que me alineo bien y hallo, en la intersección de esa paralela con ese arco de circunferencia, el centro de la circunferencia que busco. Ya tengo el centro. Para no eh, equivocarnos, le voy a poner un nombre. Voy a llamarle O35. Así no me olvidaré de que es el centro de la circunferencia de radio 35 y lo que voy a hacer es hallar los puntos de tangencia. Acordaros que es imprescindible en estos casos hallar los puntos de tangencia. Para ello, con la escuadra y el cartabón me alineo con los centros de las circunferencias. Acordaros que dos circunferencias tangentes su punto de tangencia está en la línea que une los centros. Y uniendo estos dos centros marcaré el punto de tangencia con la circunferencia de radio 35 y la de diámetro 108. Por otra parte, para hallar el punto de tangencia de esa circunferencia con la recta, lo que tengo que hacer es trazar la perpendicular a la recta por el centro de la circunferencia. Este será el punto de tangencia de la circunferencia de radio 35 y esta recta. Vale. Ahora ya puedo marcar, incluso como resultado, la circunferencia resultante del radio 35 o el arco de circunferencia que es tangente a la recta y la circunferencia de diámetro 18. Para ello, cojo el compás, voy a darle un formato un poco más grueso para marcar después bien que eso es el resultado. Llevo el centro del compás a ese. Centro de la circunferencia radio 35, abro el compás hasta uno de los puntos de tangencia y compruebo que pase por el otro. Fijaros que en este caso siempre, siempre puede haber un pequeño error y veo que no es del todo tangente con la recta. Acordaros que, entre comillas, aquí hay que saber engañar un poco. ¿vale? En estos casos siempre deberé mover ligeramente la aguja para poder hacer que pase por ambos, ¿vale? Creo que esto es saber engañar también, siempre que no movamos demasiado ese centro o no hagamos el, el, el centro excesivamente visible, ¿vale? eh, Entre comillas, perdonarme por la expresión, el engaño es, es válido, ¿vale? Estamos ocultando un poco nuestros errores. Bien, eh, también podría incluso marcar como resultado esa parte de, de la recta. Para ello me alineo con los dos puntos de tangencia y ya mantengo. Voy a deshacer porque no me ha quedado excesivamente bien. Debo alinearme un poco mejor con ello o directamente incluso, lo podría hacer vosotros con escuadra de cartón. Yo aquí lo voy a hacer marcándolo. Ahí. Vale. Sería esta la parte del resultado que busco. Bien, eh, podemos hacer también la tangente eh, T, que es tangente a ambas circunferencias, a la de diámetro 50 y a la de diámetro 108. Este es el caso de una tangente, una recta tangente exterior, tangente a dos circunferencias. Y para eso se usa el método de ampliación-reducción, en el que la circunferencia menor la vamos a reducir siempre su propio radio, es decir, se convierte en un punto, y en la circunferencia mayor lo que vamos a hacer es, o bien sumar el radio, si quiero hallar las tangentes exteriores, o bien si quiero, perdón, eh, si quiero hallar las tangentes interiores, sumo el radio, si quiero hallar las tangentes exteriores, como este es el caso, lo que tengo que hacer es restar el radio de la menor, ¿de acuerdo? Así que, con el compás, tomo el radio de la circunferencia menor, eh, era 25, pero bueno, lo estoy tomando aquí directamente sobre la circunferencia, ¿vale? 25, ahí, y a la, circunferencia may, a la circunferencia mayor, en este caso la del diámetro 100, 108, lo que voy a hacer es restarle desde un extremo de un diámetro de esa circunferencia hacia el centro, resto, eh, voy a deshacer porque no había puesto el grosor de la línea bien, y ahora sí, resto el radio de la circunferencia más pequeña. Y lo que voy a hacer es resolver el caso mediante un punto, en este caso este centro, he restado a esta circunferencia a su propio radio, así que se convierte en un punto, y esta circunferencia que es la que procede de haber restado a la circunferencia de metro 108 los 25 del de radio de la circunferencia menor. ¿Vale? Y para resolver esto, lo he de resolver mediante el arco capaz. ¿Vale? De debo resolver, eh, hallar la línea tangente a esta circunferencia que pasa por este punto. Y para eso, repito, necesito trazar el arco capaz de 90 grados desde el que veo este segmento, el segmento que va desde O hasta este punto, bajo un ángulo de 90 grados. Para hacer ese arco capaz es muy sencillo, simplemente he de hallar el punto medio del segmento y eso lo voy a hallar mediante la mediatriz. Voy a trazar un arco arbitrario y manteniendo ese arco desde el otro extremo del segmento vuelvo a trazarlo y el punto en el que se cortan los dos arcos es un punto de la mediatriz. Así que ahora, con la escuadra del cartabón, trazando perpendicular al segmento por el punto medio, hallaré. Perdón, el perpendicular al segmento por el punto que acabo de hallar. Es un punto de la mediatriz. Hallaré el punto medio del segmento. Ya puedo entonces trazar el arco capaz. Centro en ese punto medio. Compruebo que va a pasar por los dos extremos. Aquí voy a tener que trampear un poquito otra vez con el compás ligeramente hacia arriba. Observo que la circunferencia en este caso sí va a pasar por los dos puntos. Y en este caso trazaría el arco capaz. Realmente no lo voy a trazar todo, puesto que solo me interesa el punto en el que va a cortar a la circunferencia de radio 54 menos 25, es decir, solo del arco capaz me interesa ese punto. Ese sería el punto de tangencia de una recta que pasase por este centro, el centro de la circunferencia de diámetro 50, y fuera tangente a la circunferencia de radio 54 menos 25. ¿Vale? No es la solución, pero sé que la solución es paralela. ¿Qué hacemos en este caso? Pues En este caso lo que vamos a hacer es alinear ese centro con el punto de tangencia que acabo de hallar ...y llevarlo hasta la circunferencia inicial. ¿de, acuerdo? Eh, ¿De la misma manera... ...puedo hallar el punto de tangencia en la otra circunferencia. Me alineo con esta recta que acaba de hallar, que me ha dado el punto de tangencia. Y trazo una paralela por el centro de la otra circunferencia Sería esa paralela de aquí, pero solo me interesa el punto de tangencia con la circunferencia inicial. Si ahora, y lo hubiera hecho bien, si estuviera bien, al pasar 90 grados, me estaría dando la recta tangente. ¿vale? Pues hay un pequeño error, aquí volvemos a tener que trampear un poquito. Bueno, ya digo que esto a veces, si esto fuera AutoCAD, sería evidentemente exacto, un programa de dibujo técnico. Eh, pero con escuadra, cartabón, lápiz, pizarras digitales, siempre podemos hacer errores que debemos saber, eh, entre comillas, ocultar, repito. Bien, uniendo estos dos puntos, ya tengo precisamente la recta T, que es tangente a las dos circunferencias. Incluso con la escuadra, perdón, con el compás, ya podemos marcar como resultado esas partes que me interesan marcar ya como resultado definitivo. Aquí tenemos una y la otra todavía no puedo completarla, puesto que me falta la parte, la parte inferior. Bien, para la parte inferior es verdad que esto me ha ocupado más que esta pantalla digital, eh, así que he tenido que hacer la pantalla más grande y no vamos a poder ver la figura completa. Bien, me desplazo a la parte inferior y lo primero que tengo que hacer será situar este centro de otra vez dos circunferencias, otra vez una de diámetro 25, otra de diámetro 50. Bueno, para situar ese punto lo que me dicen es que está en un eje paralelo a este eje, pero a 55. Voy a volver a ponerme otra vez en líneas de trabajo y eh, voy a, con el compás marcar sobre el eje perpendicular a E, la distancia de 55, 5,5, que viene a ser aquí. bien Vale, pues sé que este eje está en una paralela que ha de pasar por este punto paralela a E. Por otra parte, me dicen que este centro está en, un, en una paralela a, al eje, en una perpendicular a E, ...a una distancia desde este centro superior de 180 milímetros, 18 centímetros. Así que tomo con el compás ese punto como centro y marco 18 centímetros. Incluso, fijaros que aquí, vamos a ver porque voy a tener que hacerlo en dos partes, 18 centímetros... Lo llevo a su posición y ahora a ver si me marca. Porque voy a tener que bajar más abajo. Sí, me ha marcado, me ha marcado ese punto. ¿vale? Así que lo que voy a hacer es trazar paralelas y perpendiculares a ese eje para poder hallar la posición de ese otro centro. Bien. Vamos entonces a marcar esa línea de ahí y girando el compás 180, eh, 90 grados, perdón, lo que vamos a hacer es marcar la posición del centro mediante esa paralela al eje a, hemos dicho antes, 55 milímetros. Bien, este es el centro de esas dos circunferencias, una de diámetro 25, otra de diámetro 50. Vamos a dibujarlas Vamos a empezar dibujando la de diámetro 25, es decir, tiene un radio de 12,5 milímetros. Bien. Radio de 12,5 milímetros. Ya está, ya la tengo dibujada. Y la segunda tiene un radio de 25 milímetros, puesto que el diámetro es 50 Voy a marcar con el compás 25 milímetros, 2,5 centímetros, y ya tendríamos esa circunferencia. Bien, eh, la unión de esta circunferencia exterior, la de diámetro de 108, con la de diámetro 50, se hace mediante una circunferencia tangente a ambas de radio 40. Entonces, acordaros que este es el caso de dos circunferencias tangentes entre ellas. Eh, sabiendo el radio de la circunferencia tangente a ambas. Bien, eh, para ello, sé que los centros de esas circunferencias deberán estar en otra circunferencia concéntrica a cada una de ellas, pero el radio, el radio inicial más 40 en este caso, puesto que la circunferencia tangente es exterior. Así que, para hallar la circunferencia concéntrica a este diámetro 108, pero el radio... 40 más, lo que hago es abrir desde uno de los extremos sobre un radio y medir 40 milímetros. Ahí lo tenemos. Voy a tener que alargar un poquito este, este eje. Así que vuelvo otra vez a tomar las escuadra del patabón. Y alargo ligerísimamente ese eje a veces cuesta un poco alinearse bien. No me he terminado de alinear bien, vuelvo a repetirlo. Si queremos evitar luego que tengamos que trampear como hemos hecho antes, pues estas cosas vamos a intentar cuidarlas al máximo. Vale, ya está algo mejor. Y lo mismo aquí abajo. Voy a tener que alargar para poder medir la posición o la abertura de una circunferencia concéntrica al diámetro 50 pero radio eh, esos 25 más 40 así que con el compás otra vez vengo aquí tomo ya he tomado la medida de 40 y simplemente lo que marcar sobre ese radio la marcar sobre ese radio la, la, el centro de la circunferencia que busco eh, Vamos entonces a trazar esas dos circunferencias. Acordaros, el centro de la circunferencia que busco ha de estar por una parte en este arco, pero también en este otro. Bien. Entonces lo único que tengo que hacer es marcar. exactamente cuál sería la posición de, de ese centro busco. Bien, ya lo tengo. Ese sería el centro de la circunferencia de radio 40, que ha de ser a la vez tangente a la circunferencia de diámetro 108 y a la circunferencia de diámetro 50. Acordaros, también es muy importante, entonces, que hallemos los, centros de, eh, perdón, los puntos de tangencia. Y eso, al tratarse de las circunferencias tangentes, de lo que se trata es entonces de hallar la línea que une los centros. Bien, para hallar esa línea, vamos a alinear el centro O con el centro de la circunferencia de radio 40. Un poco corto, por lo que... Vale, yo por ahí ya lo tenemos. Uno los dos centros, el punto de tangencia ha de estar en esta recta, pero por supuesto tiene que estar en la circunferencia de diámetro 108, así que es este punto el que me interesa. Por otra parte, para hallar el punto de tangencia con la otra circunferencia, se quiere de unir los dos centros. Ahí los tengo. El punto de tangencia ha de estar en esa línea, pero solo me va a interesar marcar el punto de tangencia, que es el punto de esa línea que está en la circunferencia, este de aquí. Bien, pues entonces ya podríamos dibujar el resultado. Acordaros que, para ello, centramos en este punto que hallado, este centro, ahí, que tenemos que abrir entonces el compás hasta uno de los puntos de tangencia y comprobar que pase por el otro antes de trazar. ¿Vale? Y veo que pasa por los dos. Así que lo que voy a hacer es, ahora sí, una vez que sé que, la, la, que va a pasar por lo que yo quiero, y solo en ese momento, trazo. Puesto que si trazo antes de comprobar, es probable que hayamos cometido un error, o es posible que hayamos cometido un error, y que no se vea siquiera tangente. Es, es muy fácil luego eh, que, que esto nos baje puntos. Vale, lo mismo, voy a acabar de dibujar esta circunferencia de aquí, la parte de resultado, ya que al conocer los puntos de tangencia ya sé dónde empieza y dónde ha de acabar. Aquí lo tengo. Vale. Por último, vamos a terminar de completar esta parte de aquí. Acordaros, busco una circunferencia de radio 155 que sea tangente a la de diámetro 50 y a la de diámetro 108, pero dejándolas a ambas interiores. ¿Vale? Así que en este caso, en vez de sumar los radios como buscaba, como hacía antes, lo que voy a tener que hacer es restar, es decir, la circunferencia de radio 155 debe de tener el radio en una circunferencia concéntrica a las iniciales, pero de radio el, el, el inicial, en este caso 54 o 25, menos los 155, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. En el caso de la circunferencia de nuestro 108, lo que vamos a hacer es tomar el compás, irnos a este extremo del diámetro y hacia el interior tomar 155 milímetros. Mm. ¿Vale? 155 milímetros, 15,5. A ver, aquí lo tengo. Marco. Bien. Y ahí... Voy a deshacer otra vez, no era el grosor de línea que yo quería y ahí tengo un poco al límite con ese eje, pero bueno, me, me valdrá. Tengo eh, eh, un punto por el que pase esa circunferencia concéntrica en el que se encuentre el centro de, de esa circunferencia que busco. ¿Bien? Puedo dibujar incluso esa, esa circunferencia. Centro en O. Abro la circunferencia hasta este punto y trazo la circunferencia. En este arco se ha de situar el centro que busco. Eh, lo mismo voy a hacer en esta otra circunferencia. Eh, voy a alargar, en este caso, este, este eje. Vamos a hacerlo más exacto que pueda. No, no, no queda bien. Vamos a alargar eh, este eje. A ver si ahora... Vale, ya queda algo mejor y lo que he de buscar es eh, una circunferencia, eh, voy, voy a tener que restar el, el radio de 155. Así que vamos eh, desde este punto, por ejemplo, vamos con el compás a tomar... 155 no era lo que yo quería hacer. Abro compás a 155. Ahí. Entonces, ahora sí ya puedo dibujar la circunferencia de radio de los 25 iniciales menos 155. Bien. Esta sería la circunferencia que busco. Voy a girar, a ver si puedo girar este compás aquí, porque realmente a mí solo me va a interesar una parte de ese arco, ¿vale? que sería la que tiene intersección con la circunferencia que he dibujado anteriormente. Este sería el centro de la circunferencia que busco. Vamos, por tanto, a ponerle nombre. 155 Vale. Y volvemos a decir que lo que tenemos que hacer es hallar los puntos de tangencia. Así que, para hallar los puntos de tangencia, eh, vamos a alinear este centro con este. Lo voy a hacer de esta manera que parece un poco más sencillo, ya que... Puede que el cartabón de la pizarra digital, la escuadra, no me dé suficiente. Este sería un punto de tangencia y el otro punto de tangencia sería este otro aquí. Bien, pues ahora ya podríamos entonces trazar la, la circunferencia tangente a ambos. Para ello, acordaros, me voy a situar en este centro. Tomo ese punto como centro. Abro hasta un punto de tangencia y acordaros que he de comprobar que pase por el otro. Y efectivamente aquí pasa, así que ya puedo dibujar el arco de la circunferencia que busco. De la misma manera incluso ya puedo completar los arcos de circunferencias que he de marcar como resultado. ponerme aquí, compruebo que va a pasar por los puntos que debe pasar... Y lo que voy a hacer es, ahora sí, dibujar el resultado. Voy a bajar, cerrar un poquito más el compás. Okay. A ver si ahora lo sitúo ya en su posición. Vaya. Vamos a situarlo en su posición. Y dibujamos. También puedo, voy a hacer este arco eh, interior, así como la, la parte, el arco inferior, este de aquí. Voy a dibujar este, es el uno, y el otro, cerrando ligeramente el compás. Voy a terminar entonces de marcar ese resultado. Esta. Esa sería la otra parte. Bien. Eh, me queda también, es verdad, tanto el hexágono como esta circunferencia de diámetro 90. Para esto vamos a abrir el compás hasta ese punto y trazamos la circunferencia de el diámetro 90. Lo mismo deberé hacer también incluso con esta parte superior, que es parte también del resultado, por supuesto, para diferenciarlo de todas las líneas de trabajo. Vale, vamos ahí. Lo que debería hacer sería, aprovechando que el hexágono tiene unas propiedades muy particulares, que es que está formado en realidad por triángulos equiláteros que forman 60 grados, puedo ver que entre el punto O y este vértice superior, un vértice de los superiores o los inferiores, estoy formando una línea de 60 grados. Así que con escuadra, o en este caso con, con cartabón, voy a levantar 60 grados, voy a alinear esa inclinación con el punto O. Y lo que tengo que hacer es ver el punto de esta línea que eh, desde eh, que, que en paralelo al, al eje E está, eh, cumple esta distancia de 55. Es decir, desde, si la distancia entre dos, extremos, dos puntos medios de los lados del de, de hexágono son 55 pues desde el centro hasta el punto medio van a ser 55 entre 2. en este caso eh, 22, 27 y medio perdón 27,5 milímetros así que con el compás centro en el punto O abro el compás a 27,5 milímetros, es decir, 2,75 milímetros, ahí está, 2,75 centímetros y marco, en este caso, el punto por el que va a pasar eh, el lado del hexágono que es, eh, que es perpendicular al, al eje. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es con el, eh, con la escuadra y el cartabón, en este caso con el, con el cartabón, voy a trazar perpendicular al eje E por ese punto y obtengo, donde cruce a eh, esa línea que he trazado a 60 grados, obtengo ya un vértice del hexágono. Bien, pues una vez que tengo el vértice del hexágono y el centro, ya con el compás puedo eh, indicar la circunferencia que, que está circunscrita al hexágono. El hexágono está inscrito en ella. Bien, pues ahora la, la construcción del, del hexágono es, eh, sería muy sencilla. Sería simplemente eh, con este mismo radio que he tomado irme a este extremo y veo que, bueno, pues puedo tomar ya la, esta distancia y llevar sobre la circunferencia que acabo de trazar precisamente la, esa, esa medida mediante arcos. Lo mismo desde el otro extremo y marco una y dos. Vale, pues al unir esos puntos, me debe de salir el, el hexágono. Vamos, por tanto, a darle carácter de resultado. Y vamos marcando esos puntos. Vamos uniendo esos puntos. Yo lo voy a hacer directamente. Vosotros deberíais hacerlo con la escuadra y el cartabón. Dale. Aquí, aquí, con lo cual ya tengo el hexágono dibujado. Bien, bien pues este sería eh, el ejercicio. ¿Vale? Espero poder haberos ayudado. Cualquier duda me podéis preguntar. Vale, gracias.